Y con un fuerte aplauso, que la representación de, la de hoy. Bueno, salimos, todos los que vamos De mis amiguitos, un están, Pero que muy bien, cuando usted ha salido al doctor, y si hace caso a las indicaciones del doctor, de todas sus medicinas, a su material, bueno, pues es Vamos a ver el vamos a ver cómo se escucha ese corazón y la cara. Respira, por favor, vamos a ver el bien. Vamos a ver, ahí. Vamos a ver los que a revisar esos sueños Gracias. a ver, vamos a ver no, voy a dar aquí unos medicamentos una receta y quiero que sigan bien las de las dos para que estén mejor, ¿de acuerdo? y se van a colocar este cubrebocas ¿sí doctora? ¿sí doctora? ¿sí ¿me saludas a tu abuelita que viene en cama, se despidieron y siguieron cada vez en su cama. Pasamos dos días y nuestras señoras en la mañana de los años. Hola, Leo, ¿cómo estás? De maravillas, sí. Regina. Seguí todas las indicaciones que me comentó desde el medicamento. Yo no me siento muy bien, No, es que eran muchos medicamentos y me dio coger. Bien, ¿qué fue lo que Sí, es que no, no seguimos indicaciones. Bueno, no te preocupes, Regina lo importante es que regresaste y que estás consciente que no hiciste lo que tú y no hay problema. Podemos empezar y ahora es como la primera consulta, ¿te parece? Sí, esta vez seguiré. Y el comienzo le recuerda lo que seguimos en el Evangelio el día de hoy, sobre que tenemos un Dios amoroso y mejorador que nos da su misericordia más de una vez. Amado Amado, te estamos agradecidos de que aunque no siempre hacemos lo que tú deseas, tú nos das una segunda vida. Hay una cosa que tenga Jesús que entra en nuestros corazones para que haga lo que tú deseas a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Adiós a y todos hasta la próxima.